Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, hemos vuelto otra vez aquí al río porque como lo prometido es deuda, pues vamos a poner la cuerda y nos vamos a balancear y nos vamos a bañar y vamos a pasar una buena tarde. Entonces bueno, para poner la cuerda, esta vez se me ha ocurrido la idea de subirme a este árbol que está al lado de donde quiero poner la, la piedra, eh, donde quiero poner la cuerda. Me voy a subir y vamos a ver qué tal. Bueno, eso está tan cerca, eh. He tirado flojo. Mal. Pues iré para... ¡Parkour! Vamos a ver. Segundo intento. Vale, el primero. Yo te voy a mirar de la rama. Bueno. joder, pero es que no. Está todo ello. Joder. Es como el gancho de la feria. Me llevo. <risa> hago algo para apoyarse me destroza los pies vamos con un tronco que pesa poquito bajar la comida antes de comerla Bueno, pues después de este intento de atril, la verdad es que nos ha costado mucho llegar hasta aquí. No llego muy bien a, a lo que es la rama, pero bueno. <risa> <risa> ¿Qué <te marquillo>, tanto? <risa> Me ha desmembrado los hombros. No cubre mucho. <risa> para allá. Está en la sombra, está en la sombra, en la sombra, en la sombra. ¡Arriba! Como gira. Bueno, pues nada, eh, el día de hoy lo damos por concluido, pero ha sido gracioso porque estábamos buscando un sitio para poner el slack line, eh, lo que es la cuerda roja, esta que tengo yo, eh, de lado a lado del río. Lo que pasa es que bueno, no encontramos un sitio que, era, que fuera demasiado estrecho y a unos pocos metros nos hemos encontrado una, una rueda de, de coche. Entonces, bueno, la próxima vez lo que vamos a hacer es montar el columpio con, con esa rueda entonces yo creo que va a ser más divertido que, que con palos que, que es un poquito más incómodo pero yo creo que con la rueda va a quedar un columpio bastante interesante, bastante chulo la tengo en el garaje hay que ir a buscarla y bueno, pues la rueda está por aquí vale, esta es la rueda así que en el próximo vídeo intentaremos montarlo en el arbolito y a ver qué tal, qué tal queda, yo creo que va a quedar bastante interesante y va a ser bastante divertido lo que sí, bueno, esto tiene bastante peso, así que esperemos que la cuerda aguante, ya veremos. Pues ya despido el vídeo, ya que estoy aquí Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado estamos disfrutando de lo fresquita que está el agua Hoy es un día caluroso, así que ahora es que apetece mucho bañarse Espero que os haya gustado el invento que tenemos aquí de Colombia y nos vemos en el próximo vídeo ¡Venga! ¡Hasta luego!